Sugar Bears, en verdad lamento no haber publicado nada estos días, soy estudiante y aunque sé que no es excusa, he sentido que no he pues podido cargar con la presión de YouTube, música, deporte y también la escuela, pero como pronto estaré de vacaciones, eh, prometo publicar videos más constantemente, espero que les gusten. Hola YouTube, Ch -ch -ch -ch. a mí lamento no estar hablando, es que hay mucho ruido. Eh... Que comience el video. Este video se tratará sobre Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, pero esta vez será como cómo lo celebran en familia y nuestras tradiciones. El Día de Acción de Gracias siempre será un día para reunirse en familia y pues dar gracias por lo que tenemos. En mi caso... Siempre nos reunimos en familia a decorar el arbolito y hablamos sobre cómo nos va la vida y al final del día pues comemos y damos gracias. Toda familia puertorriqueña no puede faltar la comida. ¿no? ¿A <ríe> uh -huh. Qué aquí, qué aquí. La uh -huh. caliente eso? Te documentan Hagamos la aclaración de que esos arroz con ganduras. ¿Arroz blanco? ¿A los picosos? ¿Quién es el cabello? Esto es el que mami hizo No ¿Quién hizo el pavo? ¿Quién hizo el pavo abuelo? Mm. Está bueno Sí Y esos de ahí son guinos en escabeche que no soy muy fanática de ellos Está bueno La comida fue toda hecha por mi familia Cada quien se dividió los, los platos Y pues ahí estoy yo decorando el arbolito Artista Guajaja. El arborito ya decorado, completado, nacimiento puesto sí. y sí. solo fuerte la estrella. Al finalizar el día, terminamos en casa de mi abuela, compartiendo con mi bisabuela y mi abuelita, que nos como que estén siempre acompañadas. Nos aseguramos de llevarles comida y que estén totalmente bien. Espero que les haya gustado el video. Así es como se celebra bueno, en mis familia Bueno, chicos, pues eso fue a mí. Eh, hoy fui este, a otra actividad. O sea, la idea era que este video fuese el mismo día de acción de Gracia Pero no lo hice. Como siempre. Y pues decidí que lo publicaría hoy. Eh, mañana probablemente publique el de hoy Y... Mañana probablemente vaya a un festival en Orocoviz Y espero poder hacer un video oh, Primero que nada espero poder ir al festival Y segundo, eh, espero poder hacer el video para ustedes Espero que les haya gustado el video, denle like Y comenten qué otros videos Quieren, Es cierto que por ahora solo tengo 11 suscriptores, pero mire, pasa a 10 suscriptores y esto es algo grande para mí. Denle like, gracias por ver el video y chao. Esperen, esperen, esperen, esperen, esperen. Algo mal aquí. Wait. Ahora sí. a me out.